Un tranvía llamado fracaso. Creado en 2015 con la intención de potenciar el turismo entre Puebla y Cholula, seis años y 1.571 millones de pesos después, el tren turístico realizó su último viaje este 31 de diciembre de 2021. En la víspera de la Nochebuena, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció la suspensión temporal de una de las obras insignias de Rafael Moreno Valle Rosas, quien lo precedió en el cargo. La razón principal, los altos costos operativos. Datos revelados ese mismo día por el gobierno estatal, dan cuenta de que cada año se destinaban 55.199.757 pesos para mantener activo el llamado tren turístico. Desde el inicio fue cuestionado el trazo debido a que contempló zonas con poco interés turístico, como fábricas, mercados y barrancas, además del caos vial y el cierre de vialidades que significó ponerlo en marcha. El contrato por 246.5 millones de pesos para echarlo a andar fue otorgado por adjudicación directa a las empresas Urban Travel Logistics y Ferrocarriles Mercurio, o a la empresa tlaxcalteca ITISA, ambas ligadas a Florencia Serranía Soto, exdirectora del Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México. Como parte de las obras para el proyecto, se remodelaron estaciones, se pavimentaron con concreto hidráulico los carriles por donde pasaban las vías del tren y se adquirieron trenes articulados de 38 metros. Los problemas empezaron cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia se negó a otorgar los permisos para la construcción de la terminal aledaña a la zona arqueológica de Cholula. La nueva atracción fue inaugurada por el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 23 de enero de 2017. Con siete salidas diarias de lunes a viernes y capacidad para transportar a 280 personas por unidad, el tren ofreció recorridos gratuitos durante su primer mes de operación. Hasta agosto de 2021, 380 mil personas habían hecho el recorrido de 17.2 kilómetros y unos 40 minutos de duración. Las estaciones intermedias nunca funcionaron del todo y poco a poco el tren dejó de interesar a los poblanos. Su mejor momento fue 2020 cuando aumentó la demanda y transportó a casi 50.000 pasajeros en los 7 meses de ese año. En 2019, el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido anunció que el tren sería gratuito y así se mantuvo hasta su último día de operación. Hoy día, cada pasajero le cuesta 1.542 pesos al gobierno del estado. El titular de carreteras de cuota Juan Carlos Moreno Valle Abdala señaló que serían necesarios 1.453.117 pasajeros anuales para volver rentable el tren. Informó que por concepto de operación se gastan 4.872.000 pesos mensuales más 260.000 pesos que se pagan a la empresa Ferrosur Una vez que realicen su último viaje, los trenes quedarán a resguardo del gobierno del estado mientras se realiza un estudio para saber si el proyecto revive. Moreno Vallabdala precisó que la actual administración estatal a través de carreteras de cuota de Puebla analizará qué alternativas son viables para que vuelva a operar el tren turístico. Hasta el el último día, el tren turístico lució en su frente las iniciales ACUTE, siglas de acciones que transforman, lema de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quizá como huella de un periodo lleno de elefantes blancos, cuyo costo los poblanos seguirán pagando por décadas.